Muy buenos días, les hablo para recordarles nuestro encuentro de hoy a las 5 de la tarde a través de Facebook Live, en donde estaremos hablando acerca del miedo y cómo podemos vencerlo, cómo podemos sobrepasar el miedo para lograr nuestros objetivos. Un abrazo y los espero bien puntuales.